¡Hey! ¿Qué dice la muchachada más sabrosita de YouTube? Espero que les vaya súper bien, súper sabrosito. Y como ya viste en la descripción del video, hoy tenemos el nuevo WhatsApp estilo iPhone, edición enero 2021. Pero antes, no te olvides que me encuentro en mis redes sociales como José Matsu en Instagram y en TikTok como Trucos WhatsApp. Donde podrás encontrar los mejores trucos de tus redes sociales favoritas Y también estilos personalizados de Whatsapp Que la verdad están muy bonitos, muy poderosos Cielos, qué macizo Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con el nuevo Whatsapp estilo iPhone Ah, y algo muy muy importante Es que mires el video completo Porque leo algunos comentarios de usuarios que no pueden instalarlo correctamente o perdieron sus chats o sus stickers y se desesperan sin saber qué es lo que está pasando. ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Mira el video hasta el final y podrás aprovechar al máximo tu WhatsApp estilo iPhone. El link de descarga te lo dejo en el primer comentario, así como también unos temas personalizados muy bonitos y ahora te voy a enseñar cómo instalar correctamente, para que los disfrutes al máximo. Y ahora sí, vamos a empezar con la instalación. Aunque de seguro ya lo sabes, lo primero que hay que hacer es ir a WhatsApp y crear una copia de seguridad. Esto es muy importante, para que no se pierdan tus mensajes y archivos que tengas en tu WhatsApp. Esta copia de seguridad se debe crear en tu dispositivo, no en Google Drive.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 Así cada vez que crees tu copia de seguridad, se va a crear en tu dispositivo local, no en Google Drive. ¿Y luego qué procede? Pues a desinstalar el WhatsApp. ¡Ah! Pero tú me dirás... ¡Siempre hay que desinstalar WhatsApp! Hola, claro que sí, porque el WhatsApp for what es una APK, y además... ¡Es pena, Superman! ¿Por qué estás respondiendo los mensajes, ese no es trabajo de Batman? Momento, sirenito, creí que tú sabías dónde estaba. Hace dos videos atrás, te fuiste con Batman a rescatar a Robin. Ah, sí, cierto. No, al final no fui. No super mames. Bueno, respondiendo la pregunta. Sí, se tiene que desinstalar el WhatsApp normal, amiguito, porque este WhatsApp for what no es una actualización, sino una APK. Superman, ¿por qué tú respondes las preguntas si ni siquiera tienes celular? Porque Batman posiblemente está capturado y tú eres un tremendo irresponsable. Wow wow, tranquilo viejo. Y en fin, bueno, gracias por responder y ojalá se solucionen las cosas entre ustedes. Una vez que descargamos el archivo, si es la primera vez que descargas alguna APK, tendremos que darle permiso a Google Chrome luego vamos a apk o descargas según tu dispositivo y seguimos los pasos comunes de instalación y ya tendremos tu nueva versión de whatsapp estilo iphone si quieres los emoticones de IOS tenemos que ir a las opciones forward mods luego nuevamente a universal y ahora escogemos la opción estilos apariencias dentro vamos a descargar la opción all whatsapp IOS y una vez descargado, la seleccionamos y listo. Si además quieres el tipo de letra de iPhone, en esta versión también la podremos tener, solo vamos a fuente, y en la parte final de los tipos de fuente, podemos cambiar la fuente al estilo iPhone. Y ahora solo faltaría instalar el estilo iPhone, pero antes una preguntita, ¿Y permite dos WhatsApp a la vez? Claro que sí, es muy fácil. Y sin tener que instalar nada Solo tenemos... Chaparman, tú como sabes ni siquiera tienes whatsapp ¿Qué? Yo tuve Hace dos capítulos me lo instaló Batman Y tú, Sirenito ¿Por qué estás hablando así tan raro? Es que me resfrié ¿Qué? ¿Cómo que te resfriaste? No tiene sentido Sí, es que dormí con el cuerpo húmedo Y me resfrié ¿Qué? Eso no tiene el más mínimo sentido Si se supone que tú vives en el agua ¿Quién dice? ¿Te crees que sabes todo porque das un tutorial? ¿Qué? Ay, Dios mío Dios mío. Deme paciencia, bueno, como decía, si sí se puede, solo hay que activar las aplicaciones duales o gemelas, según la marca de tu celular, José Macho explica el procedimiento, bueno, para eso tenemos que ir a configuración del dispositivo, luego buscamos aplicaciones duales o aplicaciones gemelas, una vez que activamos duplicar whatsapp, aparecerá un segundo whatsapp con un pequeño icono diferente. Solo la abrimos y ponemos los datos de nuestro número y listo. Ya tenemos dos WhatsApp estilo iPhone. Bien, espero que eso haya respondido tu pregunta, amiguito. Sí, ya podré amenazar con dos WhatsApp en un solo móvil. ¿Qué? Bueno, sigamos avanzando. Ahora vamos al enlace que te dejo en el primer comentario nuevamente. Y vamos a descargar los estilos WhatsApp iOS blanco y WhatsApp iOS oscuro. Los descargamos igual que cuando descargamos el WhatsApp for What, no olvides que primero debes extraer el archivo. Y si no sabes hacerlo te lo explico en un momento. Y luego entramos nuevamente a WhatsApp for What. Vamos primero a Forward Mods, luego vamos a Tema y en Tema escogemos la opción que dice cargar tema. Ahora vamos a la carpeta Download, que es donde se descargan nuestros archivos XML del estilo iPhone. Lo seleccionamos y ya tienes tu WhatsApp estilo iPhone. Si quieres descargar más temas personalizados, solo clic en el enlace que te dejo aquí en la descripción del video. Aquí vamos a encontrar todos los temas personalizados que he realizado. Escoge el que te gusta y lo descargas. Luego iremos a la opción cargar temas que es para los temas que tú mismo hayas descargado, o sea, los que te dejo en el enlace. Pero si solo descargaste los temas, no los vas a poder ver desde cargar temas, ya que los temas vienen zipeados, porque vienen con imágenes. Y para descomprimir los temas, depende del modelo de tu dispositivo. Por lo general, es escoger el archivo, luego hacemos clic en extraer archivo, y luego la opción que dice extraer, para que indiques dónde lo vas a extraer. Te recomiendo que no lo extraigas en la misma carpeta Downloads Porque a veces borras los archivos descargados Mejor creamos una carpetita con el nombre de Temas WhatsApp Y ahí extraemos tus temas Y con eso ya podrás verlos cuando quieras cargar estos temas ¡Qué sabrosito! Y no olvides lo fácil que es descargar los estados de cualquiera de tus contactos Ya sea videos o imágenes Simplemente vamos a la flechita que está aquí abajo